apunte para una finca, disque a pasar sabroso Con ningún conocido, pero con piscina y chorros Resulta que es un concurso de esos de televisión Un reality y lleno de cámaras como los de Jersey Shore No es ser el más fastidioso, tampoco el más querido Solo hacerle caso al dueño y no dar papaya y amigo Aquí ganan más de buenas sin pierde los más de malas Y al último que eliminan se gana un montón de plata ¡Aguanta finca!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 Eh Marina, no me a Ah, ¿Cómo me van a eliminar a mí? No lo puedo creer. Ay, él sí estaba como preocupadito que, que tenía mucho estudio. Entonces de pronto sí pudo ser como por ese lado también. Bueno muchachos, ya se van dando cuenta que aquí realmente sí haces lo que yo diga. De las partes más importantes de una finca es el asado. Entonces, el que tome las riendas y haga ese asado bien bueno se va a ganar el comodín. Y voy a echar pues al que esté desentonando con la fiesta. ¡Upa! Pues que se vino la noche. ¿Tú mucho frío? Tengo frío y además tengo hambre. ¿Si es que vamos a hacer un asado? Si se les va a hacer un no trapo brutal. ¿Si has comido mal trapo? Pues poquitas veces, pero espero. Se hace el mejor de todos. No saben la sorpresa que les espera, la perribomba. Jajaj, eso va a matar la liga duro. Vale, cuidado y verá. No, pero, por sabes que la perribomba. Juan Manuel, una figura. Muy querido, tipazo. ¡Ay, bacano, bacano! Sí, es la se <risa> <que> de <en la risa> <blanca, risa> papá, escuchando, pero igual tiene... Você... Sí, Ustedes están piscineando sí, y sin tomar. Pero no sí, es bueno, no, es como esperar a las Manuel, estás tomando? No, todavía no, después las apenas comamos. No, pero qué quedan? Déjenme decirle. No, aburrida esta gente, de verdad. Todavía se nota que es de las que no tienen niña de cómo tomar así. ¿Cuáles? Yo vine aquí a pasar. Bueno, mentiras. Malala, demasiado canciona, pero bueno. Cada cual hace lo que quiera. Y, y vos acordáis que, de una manera, le iba solamente hasta que entreguen el otro. Ah, claro, sí, ya no voy a encontrar ahora. Probable ¿no? que no, no le deje ¿No? a la cama. No, no, no pero yo creo que yo no me he hecho estrategia. Yo cambié. Era que, pues, una a Nada, no comencé a morir allá. Sí, pues, vamos a trabajar, pues. Y cambió desde ya. ¿Te acuerdas de la amiga que fuimos con Sebastián? Sí. Voy a bañar. Pues me Pues me han preguntado por okay. ahí tres veces que me acuerdo de mi primo Sebastián. Ya. <risa> Ya, me mostró el pantano. Sí. <risa> ¡Qué susto! No, pero ¿por qué? ¿Qué va a haber acá Ay, me...? <risa> ¿No te gusta? Pues no. Mira Minka, ¿o qué? sabe que yo voy a empezar a ver o te ya. Está siendo como hambre. No, pero Mateo dijo que iba a empezar a hacer. Pues, pero dijo que iba a ser sea, una carne al trapo es ¿Tú la <risa> carne ah. de otra Mateo, Mateo, bueno Yo ya vengo. Okay. ¿Puedo yo empezar con esto de una vez? ¿El barco? Gracias. Ah, sí, ¿vale? Hey, ¿Entonces que ¿El carboncito? Sí. Ey no, pero el quemato está muy ronco, yo iba a arrancar con este asado de una vez. Vale, arranque, arranque, arranque. Es que digo que se está bañando. Estoy hambre. Ay no, sí, si bañan. pero no ya porque qué hambre. Pues no vamos a comer cosas. Vení, yo te ayudo. Solo vamos a disfrutar. No, no, no. Mira, también tenemos aquí unas ensaladas de express meal que ya vienen listas, cortadas y lavadas. Entonces es simplemente hacer la carnita y las acompañamos con esto. No, pero mejor la vemos es por si hay. ¿no? no, no, pero venga, venga. Venga. venga, venga. América aquí dice que, que ya está la más que eso viene con una vinagreta deliciosa. Ah, bueno, entonces vamos sí, la de la Vamos a ver no, una, una vez. Bueno, llegó la hora de la guitarreada. Es que ya, ya se la cara que van a poner todos, me imagino que todos van a estar allá en un círculo. Yo creo que les voy a cantar una canción para que una tana. ¡Ay! Ey muchachos, ¿qué pasa con la música? Sí, yo no sé. Ah, madre, no sé. Hola, ¿Qué a salir? Quité un momentito la música porque se dejó venir el momento. Ay, no, pero o saqué como Yo que va a la María, no. Si, no. el otro te no, la música. No, no, es que no apagaste la música. No, no, no música. No. Eh, pues, no, no, pues, no, pues en algún momento María, íbamos a hacer esto. Yo la traje para no, que pasáramos chévere. No, uh, qué aburrida. No, no, no, no, man, no, no, no, mañana una guitarra, no. A las seis, solita. No, qué aburrida. Mañana a las sola. ¡Ey! ¡Pero! ¡Ay, qué es? Okay, ¿Qué hay? Bu, ¡Qué aburrida! ¡Guitarreada! bu, ¡Mañé! ¡Mañé! Pues, literal, ¡mañé! Y su flor en la cabeza, peor. <música> <música> ¡Eh! ¡Vaya siguiendo que ya está casado. ¡Uy! ¿Cómo? Ay. En esa fiesta, esa carne toda seca, esa vida toda ebria, no, que vergüenza. Si me han dado a mí en al maltrápulos, hubiera quedado brutal, me hubiera, quedado, me hubiera comido algo bien bueno, pero no. El hey, perro, te quedo melo que me pasado. Pues sí, demasiado rico. Oh, pero que lleno. Bueno, no, escucha ahora por favor. ¿Quién va a salir? ¿Quién va a volar ahorita? Ay, ojalá no sea yo, porque esta farra me la soy yo. A ver qué hay ahí pues. Yo leo. Ay Dios. Dice. Hola muchachos, este Carriel Mail es patrocinado por Juli Mejía Repostería, una amiga que vende unos postres de los berracos. Para que terminen el asado como es. Les cuento que nuestra siguiente eliminada será María. ¡Ay, Ay una luz! ¡Qué bueno no pesado! ¡Ey, pero! ¡Estoy bien, normal! Dios le pague por venir. En 10 minutos pasa el transporte para Medellín. Bueno. Y el comodín de hoy es para Juan Santiago. Tienes 10 segundos para escoger qué vas a hacer con él. Atentamente, el dueño.